Un buen día. Ahora vamos a ver cómo instalar Blender GIS en Blender. Nos vamos a pasar a un navegador. Tranquilamente desde Google o Bing pueden escribir Blender GIS y les va a botar esta página de, de GitHub en el cual ustedes entran en Blender GIS. Y aquí tenemos todo el código. Y simplemente vamos donde dice code y hacemos clic en download zip. Aquí nos descarga Blender GIS. Ahora pasamos a Blender. En Blender nos vamos donde dice el menú Edit. Vamos en Preferences. Nos vamos donde dice Addons. Vamos a hacer clic donde dice Install and Addons. Y vamos a explorar, en mi caso, mi carpeta de Downloads. Blender GIS Master, el que lo acabé de descargar. y hago clic en Install Addons. Ahora me muestra 3D View, Blender GIS. lo voy a activar, lo activo y ahora ya tengo Blender Gis. Para configurarlo como base map puedo seleccionar una carpeta para el caché, es muy recomendable crear una nueva carpeta, voy a colocarle Blender y la selecciono como caché. Aceptar. Aceptar. Cierro la ventana. Y podemos ver que ya se me ha instalado este nuevo menú que dice GIS. Si hago clic en Web Geodata, puedo importar un base map. Aquí selecciono la fuente, en este caso Google. La capa satélite. Y le vamos a dar clic en OK. Ahora navego al lugar de mi preferencia. Para navegar pueden usar el mouse o también con las teclas menos y más. Llegamos a nuestro sitio de interés. Ahora si queremos recortar el área, por ejemplo el área que vemos en pantalla, pulsamos la tecla E. Y bien, ya tenemos un recorte. Y acá con los botones de perspectiva podemos jugar, ver en diferentes planos. Por ejemplo, si me ubico con el mouse aquí en Z, mantengo presionado con el clic izquierdo. Pueden ver que me puedo desplazar en diferentes planos. Ahora, por ejemplo, para obtener la elevación, me voy en el menú GIS, en Web Geodata, Get SRTM, aunque también tenemos otras opciones que vamos a indicarlas en un video posterior. Y pueden ver que ya tengo en 3D, y desde diferentes ángulos, mi área de estudio. Bien, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado. En un posterior video vamos a ver más cosas que se puede hacer con Blender. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba. Y suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.